A mí me ha llamado la atención enormemente este, el gobernador que, a ver, emula algunos este, logros, pero en definitiva lo que entiendo yo que es un gobierno que está estancado, es un gobierno que está haciendo más de lo mismo, que tiene expresiones de deseo, pero que definitivamente... Eh, no hacen los cambios que, que debe o que pretende la gente, por eso hacen, digo que por eso digo que es necesario los cambios, esos cambios tienen que ser con certeza aquellas cosas que se han hecho bien hay que fortalecerlas, pero en San Juan hay muchas cosas que cambiar y a mí no me va a temblar el, el, el pulso para cambiarlo, y eso significa también de que lamentablemente este, digo que están estancados porque quieren quedarse en el poder para siempre están cuatro años, ahora hay que estar cuatro años después cuatro años más ahora por eso vamos a, quiero dejar clara una posición si me toca ser gobernador hay dos cosas que voy a cambiar inexorablemente. Primero, se va a derogar la ley de lema, porque lastima y es una vergüenza para los zampaninos. Están mostrando ese sistema de lema, que le llaman CIPA, pero la verdad es un sistema que se llama la ley de la trampa. Segundo tema que voy a hacer, si soy gobernador también, es que eh, definitivamente llamar un plebiscito y que el gobernador sea cuatro años gobernador y que si la gente quiere y le da la oportunidad, cuatro años más, pero no más de tres. no saltos al vacío. Bueno, bueno, por supuesto, no los cambios que van a ser, o sea, los, los policías, cambios van a ser cambios con certeza, y esos cambios con certeza tienen que ver con los cambios que vamos a desarrollar nosotros. Lo acabo de, de insinuar, de insinuar, va, de, de emular, de decir... A ver, las cosas que se han hecho bien, los que creemos, que pretendemos, se tienen que abonar, se tienen que fortalecer. Pero en San Juan hay muchas cosas que no se han hecho bien. Hay muchas cosas, muchas cosas y en todos los ámbitos. No me voy a poner a decir taxativamente, porque son muchas. La verdad que las la, la diferencias, por supuesto, están más que claras. Ahora bien, las cosas que, que tenemos que cambiar, por supuesto, vamos a tener el coraje y la valentía para hacerlo. Gracias. con respecto a la decisión que tomó la justicia electoral el, el sábado, ¿qué opinión me No, eres? nada, me parece que estaba. Eh, digamos, dentro de las posibilidades pero yo no sé de los de lo partidos que ha presentado la impugnación ha sido un frente, en lo particular ha sido el UCR y el PRO y seguramente hay seguramente apelará a una instancia superior que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero quien habla no tiene problema de competir ni con Uñán ni con Gioja, lo que sí creemos nosotros lo digo con mucha claridad es que hacer trampa no está bien cambiar las reglas de juego 18 meses antes de una elección no está bien, e ir a una ley de lema que lastima a la democracia, mire, va a tener 6.500 6, candidatos más o menos 6.300 y de esos 6.300 candidatos que hay, tiene más de 350 listas lo difícil que se lo vamos a hacer a los sanjuaninos es eh, enorme